Eh, ha pasado un inconveniente sobre la música urbana que yo estaba analizando. Es cierto que a los caucuyuelas y, y residentes, muchas personas están esperando que se dé esa guerra. Y, y todo el mundo está en espera de eso. Pero aquí en la República Dominicana hay otra guerra. Y esa es la eterna guerra que da sueño ya Lapi y Mozart. La, de, la canción que viene del de API eh, Remis con el Toxicron, El Toxicron le tira al alfa y el, y el API le dedica varios versos a Mozart. Eh, dice que va a salir a final de este mes. Pero esa canción, todo el mundo sabe ¿ver? que son, son cositas con un grupo de personas que se va a dar y todo eso, y de ahí no pasa. Moza viene, no sé si va a tirar una canción. Pero se está moviendo como con todo chisme por redes sociales. Pasa que este fin de semana. Lápiz cantó para, para cervecería. Y en cervecería Lápiz, ahí en los views. Tuvo más visitas que el video de Moza. O sea, tuvo en menos, en 24 horas tuvo más visitas. Que, que ya hace un mes. Que ya había cantado en ese concierto de, de presidente. Él lanzó eso diciéndole como que no hago trampa. O sea, diciéndole a Mosa que Mosa, sabe, eh, arreglar un número. Eh, cuando transmitió había un total, según la publicación que hizo el señor Lápiz Consciente, de 800 mil seguidores viendo al Lápiz. La gente viendo el lápiz disfrutando de su música, eso lo hizo en Facebook. Ese es de Facebook en YouTube. míralo ahí: el lápiz en nueve horas consiguió 46.000 visitas y Mozart en dos meses solamente consiguió 2.500 visitas. Eh, lápiz le restrega eso a Mozart: le dice tú puedes engañar a pocos, mucho tiempo. Puedes engañar a muchos poco tiempo, pero no, no puedes engañar a todos al, todos al tiempo. Eso fue Abraham Lincoln que escribió esa, esa, eh, ese, ese mensaje que manda que manda eh, Lápiz Consciente. Bueno, pasa que Lápiz sigue con este chisme, que ya me tiene como cansado por redes sociales. Eh. Ya como que me tiene como medio harto eso. Me tiene, me tiene como medio cansado. Y yo siento que esto debe ya. irse a lo que es. Mozart tiene. Eh, eh, flaco, díganle muchachos, Me bajen el video de Mozart. Y una canción de Mozart y una de Lápiz. me la pongan por ahí. En Q. Lápiz y Mozart tienen que sacar una canción uno y uno. Y que la gente... A las buenas. Buenas. Dígame. Pedro Jacobo de Cuesta Blanca. ¿De dónde? De Cuesta Blanca, Pedro Jacobo. Pedro Jacobo, dígame, hermano. Tranquilo, tranquilo. Arti... Eh, estoy llamando, va a hacer un llamado a las autoridades. Ajá. Va no. a la Dinapa. Ok. Una situación con el agua en todos estos sectores. pero más para estos sectores. Ok. Pero usted dice el agua, el agua. Ok, una denuncia que hace el señor que no hay agua por ese sector, eh, que él informa. Así que a la Cas y a Inapa, digo, la Cas no creo que es la capital. Inapa, que es aquí en San Francisco de Macorís, que se maneja con eso, por favor, para que vayan eh, al auxilio de esos, de esos moradores. Entonces decía que Lápiz y Mozart... Ya deben que sacarlo do Una canción No diga que diga Ah no yo voy a grabar con el sujeto Con psicólogo Con tóxico Con un parancejo Con Black Point Con Yachi Y Mosa con Rochi Con Chimbala Y que voy a hacer un verso Tirándole picante a... Ay No, no, no La gente está cansado De ese chismoteo de Instagram La gente está cansado De ese chismoteo de Puy En canciones La gente lo que quiere Ustedes son duros Usted quiere demostrar Cuál es lo de duro Graben cada uno una canción. Graben cada uno una canción. Y van a ver quién. Y ahí después el público va a decir quién ganó. Ah, no, aquí la tirada son. Yo te tiro Puya con una canción. Y Flalo te pidió Puya con otra canción. Yo te apuesto lo que sea. Que si Mos, que si Residente le tira a, a, a Cocuyuela, Cocuyuela no va a ir para grabar un remi de una canción. Para poder decirle, decirle otras cosas residentes, no Cocuyola va a ser un verdadero en sí Y se va a meter en un estudio Coge el micrófono y va a decir Vamos a meterle con Moy. Porque ya ese chisme Por pues, redes sociales Tiene a uno cansado Óyeme, yo debo decir algo Yo vi anoche la entrevista de Lía, de White Lion Y se, supuestamente se rumora De que ya la guerra no va Que la guerra no va pero, residente no ha dicho nada en la calle. No ha dicho nada. Ni cocuyola tampoco. Eso quiere decir que en cualquier momento ellos tiran. Pero ellos no van, aunque ellos hicieron su publicación en Instagram, ellos no se van a pasar la vida entera. La vida entera tirándose en pulla, Y vaina, flaco. Uno quiere ver tiraera. Qué moza. Eh, eh, ¿Tú ves que el lápiz va a tirar? Mosa lo que tiene que hacer. Ah, pues tú me tiraste la canción. Yo te voy a hacer un tema. Para matarte con todo. ¿Eh? Y, y si te rompí y lápiz. Entonces pues, el lápiz va a pensarlo. Y iba a decir, espérate. Yo, yo tengo que hacer la mía. Y responde. Pero hablar de vaina por Instagram. Porque es otra cosa. Mosa viene. Que yo espero que los lapicitas no me manden fuego por esto. Por lo que voy a decir. Si Mozart tira, ¿sabes qué hace el lápiz consciente? Le dedica 40 pausas al Mozart. Yo tengo más cuarto que tú. que la, Vuelve y menciona la matrícula. Presenta de nueva tarjeta de crédito. Dice cuánto generan su tienda de, de ropa. Y yo el lápiz y yo me la sé ya. Ya el lápiz yo me la sé. yo sé todas las respuestas del lápiz. Ya. Todas las respuestas del lápiz ya yo me la sé. Entonces, eso de que... Ahorita viene, cuando, cuando, cuando Moza tiró la canción de, de, de, de Guasón, eh, la que él tiró. Eh, Lápiz le dedicó, era cuatro, cuatro publicaciones flaco era por pues, Ni un amor, ni, ni, ni el amor, ni. Eh, ni eh, no, no, no, no. Cuánto amor. Entonces en vez de usted darse tanto amor y tanta vaina que usted tiene en placa. Que tienen todo lo que ustedes tienen, vaya a un estudio, tránquense y metan mano. Vamos a poner música de Mozart de Lápiz. ¿Cuál es que tú vas? Mozart o Lápiz. ¿Quién ganaría una guerra lirical? Una guerra. No pollita. Entre estos dos oponentes que parecen, se tienen mucho deseo de darse un par de trompas. Y hay que ponerlo allá en la 27 para que se fajen a trompar.